Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, aquí tenemos el Scott E56 Tanque pesado de avance Nuevo vehículo, vamos a ver si vale la pena comprarlo Si no vale la pena comprarlo Standard Tienda Premium Así que, bueno, ahora vamos a meternos con las características Y después vamos a ver el tema del precio, lo que vale eh, Más que nada acá en Argentina, yo les puedo decir lo que, lo que está aquí Pero bueno, después cada uno en su país tendrá que evaluarlo Cuánto cuesta y en su correspondiente y respectiva moneda, ¿bien? Bueno, ¿qué podemos decir de este tanque pesado, premium, checoslovaco de Tier 8? Bueno, que eh, tiene la particularidad de tener un cañón con autoloader, con autorrecarga ¿bien? Tiene dos proyectiles en su cañón, tiene un bello, un bello cañón de Tier 10, ¿bien? Es lo que más nos importaría casi de este vehículo en particular porque... Tenemos un cañón, un hermoso cañón de Tier 10 que está pegando unos 460 de daño promedio por disparo. Lo cual no está nada, nada mal. Eh, pensá que 460 es, eh, está bastante, bastante bien. Vamos a los pesados, por ejemplo... Eh, ¿Cómo es esto? Los pesados soviéticos o rusos, como quiera decirle. Y pensá que un Defender está pegando unos 440, ¿bien? O sea... Esto pega más que un Defender, ¿ok? Y. Eh, o sea, eso no, no, no es para nada especiable. Pensá que el doble cañón pega 390, bro. Bueno, el S6 es otra cosa, pero igual, pega 390. Ahora. 460 es una bestialidad. Es un alfa bastante, bastante bueno. Obviamente no es el vehículo premium. Con mayor daño. Tenés otros vehículos que pegan un poquito más. Por ejemplo, el caso del BK7501K. ¿Era? Eh, el Germany, aquí. Um, este. Este PA 490 es una bestia ese cañón, lo único malo es que es el resto del tanque, pero bueno, eso lo hablaremos en otro, en otro momento. Eh, estamos aquí ocupándonos de este, de este vehículo y compararlo con un lowe. estamos hablando todos de tanques premium, 320, el Maubreaker Breaker 440. O sea, está por encima de la mayoría de sus, eh, de sus compañeros de línea, bien de sus vehículos eh, de tier 8 pesados premium. Y eh, tiene, bueno, como decíamos, tiene ese daño de 460, ese daño alfa Tiene una penetración de 208 con munición estándar eh, Lo que no está no está del todo mal eh, en su tier, está bien Ahora, eh, 248 para tier 10 Y... y... y... Pensá que, o sea, no está mal, no, no, no estamos hablando de, de que es una, una cagada. Pero tampoco es lo mejor del mundo, ¿bien? Pensá que, por ejemplo, un Lowe tiene 294, si no mal recuerdo. Eh, 294, exactamente. Y de munición estándar ya tiene 234. Después, eh, el, el Defender, que también sería otro... Otro vehículo así soviético. Eh, tiene unos 225 y 265. O sea, pensá que se estaría quedando un poquitito corto. Eh, el doble cañón tiene 221, 270, si no mal recuerdo exactamente, 270. Entonces, pensá que es también una especie de, de beca de becano perdón, de S-75TS, que penetra 227 y con munición premium está penetrando 282. ¿Ves? Entonces te dan por un lado el, el cañón, perdón, el camión iba a decir. Te da por un lado el cañón, pero por otro lado también te saca, ¿ok? Tenés dos proyectiles y la cadencia eh, para recargar el clip completo es de 21,89. Teniéndolo como yo lo llevo configurado con eh, la ventilación y con la comedita, ¿no? Con el bachi, o buchi, o no sé cómo se dice como se diga. Bueno... Perdón por la voz, chicos, pero estoy un poco resfriado. Un poco, bastante. Eh... <risa> Perdón. 21,89 el tiempo de recarga completo. 3.5 entre proyectil y proyectil. Eh... Es lo único que no me termina de convencer del todo. Porque es una espera un poquito larga. Pero bueno, está bien. Tampoco es, eh, tampoco es la panacea. No es lo mejor del mundo. Tampoco es lo peor del mundo. Pero, pero bueno es, Che, este mapa, esto me suena a un mapa conocido Esto no es, eh, ¿cómo se llama? Minsk, es? es la parte de Minsk, Lo de atrás, digo, ¿no? Eh, con esa cúpula que está ahí al fondo Que, que sí, creo que era Minsk, me parece Bueno, por lo menos es parecido No sé, estoy flasheando cualquier cosas Bueno, eh, cuestión que eh, nada, tenemos eso, 3.5 de recarga y dos proyectiles en el, en el tambor o en el cargador, como quieran decirle. De, después, velocidad de giro de cañón, 29.7, si la comparamos, por ejemplo, con la del eh, Defender, 26.85, con la del S-75TS, 25, o sea que tiene un giro relativamente... Bueno, el Lowe es, también es una bomba girando... Tiene un giro relativamente aceptable tirando a bueno, bien para hacer un pesado. Bueno, ángulos de estos importantes, es muy importante. Una de las cuestiones que eh, hacen a lo que es la depresión del cañón. O sea, el ángulo de depresión de menos 8, pero pensá que además lo tenés muy en la parte frontal y va a poder bajar prácticamente todo eso. O sea, no te digo que es un torretero nato o sea, no, tampoco, pero te va a servir en algunas ocasiones porque el cañón lo tiene muy, muy en la parte frontal, no como otros vehículos que lo tienen un poquito más atrás o incluso mucho más atrás como, como esta momia, que esto, que agarraste una lomita y ya es imposible eh, que baje porque encima tienen menos 5, entonces no, no sirve para nada. Pero... Por ejemplo, el caso del Defender, menos 6 y también lo tiene bastante, bastante en la trompa. Pero fíjense que este Skoda aún lo tiene más adelante todavía, o sea, está directamente en el frontal frontal. Entonces eso va a hacer que baje bastante, que pueda eh, sacarle el jugo eh, de manera completa por lo menos a esos menos 8 grados de depresión y a esos 15 de elevación. Después tenemos lo que es velocidad de apuntamiento, 2.63. Bueno, a ver, tampoco podemos esperar mucho más, digamos, ¿no? Eh, y eso que lo estoy usando con comida, si no es como 2.8 más o menos, 2.80 y pico, barra 2.9, o sea, está bastante, bastante largo. Ahora, este tipo de vehículos son así, fíjate que este también, eh, 2.84, son vehículos pesados. Este tiene que tener un, ahí, mira, 2.86. Eh, está en la línea de, lo, de, de, de la mayoría de sus de sus primos. Bueno, este es un alemán, obviamente. El alemán ya de por sí tiene mejor precisión y mejor característica, podríamos decirlo así. Pero no tienen tanto daño. Este más de un estilo... Obviamente es checo, pero por lo general los checos eran bastante parecidos a los alemanes. Bien, medios de papel. Y, o sea, a nivel chasis, digo, ¿no? Medios de papel, pero... Eh, pero bueno, que tenían un cañón bastante preciso. Bueno, este es más de, la, de un estilo de, de soviético, digamos, ¿no? Es más de, de esa onda. Es más del estilo del 703-2, aunque obviamente el otro es... Eh, tiene doble cañón, obviamente, no es lo mismo. Pero... <coughs> este tiene autocargador, que más o menos va por ese lado, digamos, ¿no? La utilización... Puede que no sea tan tan distinta porque al fin y al cabo más o menos el tiempo de espera anda por ahí Si tenés que esperar que se recarguen los ahí está, ¿ves? los proyectiles 22.35 Entonces, eh, nada estamos con este Skoda, bien, volvemos De 2.63 velocidad de apuntamiento es lo que, hay que, es lo que hay que esperar, es así, no queda otra y eh, dispersión de 0.35, que en realidad es un poquito más. Sin la comida termina siendo unos eh, 0.36. Yo le puse el apuntamiento mejorado porque quiero que los tiros, una vez que apuntás, más o menos, de, obviamente vas a depender del RNG-SUS, pero quiero que una vez que apuntás con este vehículo, más o menos el disparo vaya a donde vos pretendés Dentro de todo, eh, en circunstancias en la cual no tengas que disparar de tan, tan, tan lejos, ¿no? Por supuesto, pensá que vas a ver eh, tieres altos y esos tieres altos te van a, te van a entrar como si no hubieran mañana porque pensá que tenés, ahora vamos a hablar un poquito de la resistencia al vehículo, pero eh, tenés un chasis que no es el, el más duro del mundo. Eh, el DPM, el daño promedio por minutos de 2174 y tenemos una bonificación de menos 20% de la dispersión durante la rotación y el movimiento del vehículo y eso es todo gracias a que le hemos puesto el estabilizador vertical yo recomiendo el estabilizador vertical o en su caso podrían llegar a ponerle también lo que es el mecanismo de rotación mejorado ¿qué va a hacer esto? bueno, te eh, más, te da una bonificación de un 10% a la velocidad de rotación del cañón Un 10% de bonificación a la velocidad de rotación del chasis Y menos 10% a la dispersión durante la rotación del vehículo Lo cual hace que sea bastante bueno De última puedes tener este y el otro incluso Y sacarle el apuntamiento mejorado Pero bueno, eso ya queda en cada uno como siempre Cada uno de, de, los, de los players, de los jugadores, los comandantes como quieran decirle, eh, son dueños de manejar su, su tanque como les guste, como más les plazca. Bueno, ahora sí vamos a meter en lo que tiene que ver con la resistencia. Tiene 1500 puntos, está en la media realmente de todos los vehículos premium de Tier 8 pesados. Algunos tienen un poquito más, algunos tienen un poquito menos... creo que no... Déjame hacer memoria un segundo, pero menos de 1500 no creo que tenga ninguno. Salvo, si alguno se acuerda, me déjenme en los comentarios. Pero estoy prácticamente seguro que de los premium pesados eh, de Tier 8, la verdad es que no recuerdo que haya uno que tenga menos de 1500. Eh, estoy seguro que la, el T77 no, no, tiene 1600. Eh, el bisonte. Bueno, este, qué feo, qué feo Coso que le puse, ¿no? Horrendo este ¿Por qué le puse este? No sé, porque para que me, Es que me, me hace mal a la vista, perdón chicos Hacemos un, un, un parate acá Le ponemos un bolido estadounidense Que por lo menos cualquier cosa era más lindo que eso que estaba ahí No sé, le, ¿le habré tenido bronca en algún momento al bisonte No sé, ¿por qué le puse ese tan feo? Pero bueno, este es un vehículo que se maneja mmm, También bastante similar a lo que era el doble cañón Y tiene un poco un parentesco con el Skoda este que que tenemos nosotros aquí eh, Bueno, después Estábamos hablando del tema de la resistencia eh, El Emil 1400, ah, está, yo sabía que había uno El Emil, bueno, el Emil es un caso bastante Bastante particular eh, Pero bueno, debe ser uno de los pocos que tiene Menos de 1500 Si no, el único, bien Ahí descubrí cuál era el que tenía Me acordaba que había uno, pero no me acordaba cuál era Estoy seguro que todo el resto de los que están acá eh, todos, todos, todos tienen más de 1500 de ahí para arriba, obviamente, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, 1500. Que eso vamos a tener que aprovecharlo y sacarle bastante jugo en su tier. Y cuando juguemos contra tieres más altos, contra tier 10, por ejemplo, vamos a tener que tener mucho cuidado porque se van rápido. Bien, pensás que te puede pegar un 268, te puede pegar, no sé... 12 y 8, 4 incluso también. O sea, todos los tier 10 pegan. Pegan duro. Pegan durísimo. Entonces, pensé que, que tenés que tener mucho, mucho cuidado ni hablar si te pega también una grile. Desde la lejanía, fuiste a primera línea contra tier 10. No recomiendo que vayas a la primera línea con este tier... Con este tier 8, con este Skoda T56. Cuando juegas contra tier 10, 9 te podés animar un poquito más, pero hasta ahí nomás porque 9... Es que es prácticamente... No sé si 9 no es mejor que tier 10, en realidad. O sea, está, está ahí, está ahí. Realmente tiene mucha penetración. Eh, pensá que, no sé, un face One tiene 340. O sea, te entra, pero es que te hace recontrapollo. ¿Entendés? Entonces, bueno, tenés que tener cuidado nada ¿no? más. Y no lanzarte a lo loco. Bueno. Seguimos con la resistencia, entonces. Tenemos un blindaje de chasis de 100 frontales. 100 milímetros frontales, señores. Esto no es nada. Realmente no es nada, es de papel, está bien, vos me vas a decir, sí, está inclinado, sí, sí, está reinclinado, pero igual, eh, no, no, te van a entrar, te van a entrar definitivamente, no es un vehículo con el que tengas que estar mostrando mucho el chasis del mismo, porque te van a entrar, te van a entrar, te van a entrar, y, eh, estoy viendo el perfil, bueno, es un poquito más alto, ¿no?, pareciera que, bueno, que este tal vez no, pero, bueno, sí, está por ahí, es bastante similar. Eh, así que un vehículo con un poco más de elevación Te va a entrar en el frontal Pero, o sea, como quiere Che, este robot que está acá atrás Están todos los cosos, boludo Copian y pegan ¿Por qué no un poquito eso también, no? Pero bueno eh, 70 de lateral de chasis 70 de lateral Bueno, o sea, no, no, creo que no hace falta más nada que decir, ¿no? 70 es el blindaje de un tier 1, más o menos Bueno, tampoco tanto Pero pensá que hay otros que tienen mucho más eh, Y yo la tengo con el Defender No sé por qué, boludo Pero el Defender tiene 100 de frontal, un M449 tiene, bueno, justamente este no sería el caso, no tiene 190 de frontal pero de lateral tiene 55 boludo. que no te agarren porque sos repollo eh, el bisonte tiene 75, bueno, o sea no, no, no es un vehículo que tengas que mostrar los laterales eh, y de, tenés que tener mucho cuidado 70 lateral, como dijimos 70 en el trasero, en el culete con este hermoso tronco que debe ser supuestamente, ¿no? para ¿Para qué lo usaban? Para destrabar los tanques, ¿no? Cuando se quedan en el lodo, una cosa por el estilo. Y eh, 220 de blindaje frontal de lo que es la torreta. 220 de frontal, no está nada mal. Eh, pero hay que tener cuidado acá acá en la mira esta, en la ametralladorita esta. Bueno, si le tiras hit tal vez te lo absorba, no sé. Mm, pareciera que es parte del chasis, no sé, no, no creo que te lo tome... Eh, y acá tiene bastante grueso estos cosos, lo, los, los parantes estos. Ya tienen metida aquí, tienen granadas metidas ahí. No sé que tienen metida ahí adentro. Bueno, cuestión que eh, tiene que tener cuidado con eso. Tienen que, bueno, acá ya tenés el, el gorrito, la, la cúpula comandante. Ya es el punto habitual más grande que tenés. O sea, con lo cual, obviamente, te las van a clavar ahí cuando asomes torreta. Trata de mover el cañón diciendo que no, que no, que no, que no, que no. Así no le, no le das opción a que te vean la torreta. La torreta para la que no te vean la cúpula y te puedan disparar ahí tranquilamente y, te, y ya te cuentan directamente el punto débil. Eh, después, qué más. Bueno, estoy viendo los puntos débiles del vehículo, ¿no? O sea. Si le disparas acá, le vas a dañar al conductor seguramente. Y acá, si le disparas ahí, si le embocas le vas a estunear a seguramente al. al comandante. Bueno. 220 de frontal, 95 de torreta lateral, 70 trasero. ¿Qué más? Eh, movilidad, bueno, lo que tiene que ver con movilidad, obviamente no va a destacar. Es un vehículo pesado. Eh, los vehículos pesados tienen poca movilidad, pero también en este caso tienen poco blindaje. Cosa que no entiendo mucho, porque se supone que un vehículo, un vehículo pesado debería tener poca movilidad, pero ser bastante resistente. Bueno, en World of Tanks eso no sucede la mayoría de los casos los vehículos son más mientras más pesado más torpe es más fácil sos un blanco más sencillo como puede ser el caso de esto ser es el caso de esta momia que supuestamente es reduro está todo blindado y te mueves a uno por hora pero te las clavan todas en todos lados eh, salvo acá en la plancha frontal que también te puede un tierra y te puede entrar pero si no en el gorrito en el lateral en todo el lado eh, el logo también, pobrecito, acá abajo en la, en la pancita también le entran. Pero bueno, nada. Eh, en este caso los vehículos pesados no son a veces tan, tan pesados. En su tier, sí, en su tier puede ser. Ahora, cuando ves tier 9 y 10 ya está listo, olvídate. Andate a la cueva y hundite porque estás en el horno. Y más penetrando 2.48... ¿Cuánto dijimos? 2.48. Eh, eso es repollo. Bueno... Eh, potencia de motor, estábamos diciendo entonces 650, lo que le da una potencia específica, o sea, la relación peso por tonelada, pesa 48 toneladas, punto 5, está teniendo una potencia específica de unos 13,4, lo que está dentro del promedio de lo que andan los pesados, más o menos, andan todos por ahí, un poquito más, un poquito menos, pero andan, algunos tienen 10, 11, 12, eh, incluso más, ya te digo, pero bueno, andan más o menos por ahí. Velocidad máxima, 35 kilómetros por hora, eh, que con esta potencia específica calculo que los vas a alcanzar en terreno llano y en sólido, como puede ser este tipo de pisos. Eh, porque básicamente no, no porque sea fácil alcanzarlo, sino porque es muy poca la velocidad máxima. Obviamente es un pesado, no te vas a andar moviendo por todo el mapa. Sí, obviamente puedes cambiar de posición porque tenés la reacción para hacer eso, pero no es el vehículo más ágil del mundo no, no, no, no, no pienses que es tipo un S7 que es más un mediano al uso. Tampoco está mal, pero se queda medio cortina acá en velocidad máxima. 15 trasero para ahí para atrás, marcha atrás. Eh, también lo mismo. No, no, no es mucho. Pero bueno, te va a servir al momento de cuando viste algún enemigo peligroso poder retroceder y esconderte y meter el chasis de atrás. Me gusta que estén jugando al ahí atrás los chicos. Eso sí me gusta. Bueno... Eh, velocidad de rotación, 29,7 ahí se le cayó, perdió eh, Patada en el culo Bueno, camuflaje, obviamente no nos interesa Porque no es un vehículo que eh, tenga que O sea, no, el camuflaje en los pesados no sirve para nada Básicamente te ven de todos lados Y eh, rango de visión, 406 Bueno, con la tripo bastante triste que llevo Es una tripulación que está Que está más verde, boludo, que una lechuga Entonces rescaté esto De los que tenía por ahí Para de Navidad, no me acuerdo de dónde carajo Lo saqué y estos dos venían con el coso, le metí experiencia libre y le saqué la hermanos de arma, porque si no, al pedo tenía todo esto. Recuerden que hermanos de arma funciona teniendo toda la tripulación con hermanos de arma. Si no, es como que uno está peleado con el resto y los caga todos juntos. 406 de rango de visión, no está mal, no, o sea, es un pesado como siempre. Los pesados no tienen por qué estar viendo el mapa, no están hechos para eso, no están fabricados para eso. Y... La cuestión es que, eh, que bueno, nada. Después tiene alcance de señal 927. Lo que sí, esto, esto sí lo quiero rescatar. Realmente, eh, piense que lo que estoy diciendo tiene, va con comida. bien O sea, si no las características son un poquito más, más pedorras. Pero es un toque menos. Eh, el alcance de señal. Sí, quiero hacer un apartado porque veo que es 927, lo cual no está nada mal. La verdad, realmente es muy buen alcance de, de señal. Fíjate que esto, por ejemplo, tiene 780. El Lowe, bueno, el Lowe debe tener un poquito más cálculo porque es alemán. Ahí está, es 1027. Eh, el, el Patriot tiene 700. O sea, por eso quería... El Bison va cuando tiene... Debe estar en 561. O sea, esto sí tienen que aprovecharlo. ¿Cómo aprovechás el alcance de señal? Que mucha gente, nadie... O sea, no, no voy a decir nadie, pero mucha gente, hay un montón de gente que no... ¿Qué esta mina que está haciendo ahí? Ah, está pintándoselo. Hay mucha gente que no le da bola. No le da bola al alcance de señal y no le dan pelota. Con lo cual... Hay un castillo inflable, un tanquecito inflable, está bueno. Con lo cual es muy muy importante que le den bola a eso, al alcance de señal. ¿Por qué? El típico T-24, mirá, andando con... Estás jugando con el controlcito. ¿Por qué le tienen que dar bola al alcance de señal? Bueno, porque es lo que te permite a vos ver en el campo de batalla lo que te van detectando los eh, ligeros y algunos medianos que se vayan a dar a spotear por ahí. Entonces, si vos tenés un excelente campo de alcance de señal y encima de esto lo podés eh, después poner la, la, la habilidad de señal amplificada, está muy bueno porque vas a disparar no te voy a decir a todo el mapa porque es mucho. Pero vas a poder disparar a, a, a eh, enemigos que están muy, muy, muy alejados de vos. Otra cosa es que les pegues. ¿Bien? Eso es otra cosa. Y que los penetres y que, bueno, eso es otra cuestión. Otro cantar. ¿No? Pero con 927 vas a ver... O sea, vas a ver dibujado el tanque enfrente en, en tu computadora. Lo vas a ver al chabón, ¿entendés? Porque un ligero, con un buen alcance de señal te va a mostrar dónde está el chabón. ¿Entendés? Y vas a poder dispararlo. En cambio, eh, este, por ejemplo, el Defender... Hoy la tengo por éxito con el Defender. Pero el Defender, hasta que no se acerque a los 780 metros, que es un montón la diferencia con 900 y pico, es mucho, no lo va a poder ver. O sea, vas a tener que acercarte en el minimapa, en el minimapa tenés el último círculo, es el de rango de visión. Eh, el de Perdón, el de alcance de señal. ¿Bien? El de alcance de señal. Entonces... Hasta que no aparezca dentro de ese rango de alcance de señal en, tu, en el minimapa, no lo vas a poder ver. En cambio, este sí ya va a poder ver y sí va a poder estar ya disparando, ¿bien? Cuando te asomas a una lomita, dejás que el ligero vaya adelante, obviamente. Y eh, te asomas y cuando él te lo spotió, porque está a 800 metros, que es un montón, que ya los demás no lo van a ver, pero vos sí lo vas a ver y vas a poder disparar a muy, muy largas distancias. Repito, eso es... El hecho de que le pegues y además que lo penetres es otra cuestión, es otra que andar. Otro que andar. Tenés una dispersión de 0,35 cada 100 metros. O sea, pensá que a 800, 900 metros vas a disparar y capaz que el tiro se va directo a la luna. O sea, es un, es un meteorito, ¿entendés? Pero bueno, eh, nada, quería, quería dejarles eso también en claro. Voy a hacer un pequeño corte, vamos a ir a la, a, la tienda, a la tienda Premium a ver qué onda. ¿Cuánto está? Quiero ver el valor de este vehículo acá en Argentina. Después cada uno verá lo que vale en sus respectivos países. Hacemos un corte y ya venimos. Bueno amiguitos, acá estamos entonces. Hemos hecho un pequeño cortecito. Y estamos aquí en la tienda Premium. Eh, oficial de Wargaming. Y eh, más preciso de World of Tanks. Y entonces podemos ver que los vehículos que están aquí. Son los paquetes que están a la venta. Obviamente como siempre les aclaro y les aviso y les informo. Que estos son los precios oficiales de la tienda de World of Tanks en Argentina, ¿bien? Cada país tiene diferentes precios porque tienen diferentes tasas, porque tienen diferentes economías y eso la gente de Wargaming lo sabe, por ende puede que eh, en otros países el valor eh, cambie, cambie totalmente. Aquí podemos ver entonces que el primero de los vehículos que te ofrecen es el... Obviamente el Skoda T56, pero te ofrecen con un espacio de garaje, con tripulación al 100%, sin habilidades ni nada, y obviamente el vehículo. Esto está por 11 días, vale la oferta, así que tenganlo en cuenta por si tienen que cobrar algún sueldo o alguna plata o lo que sea, o si tienen ganas de comprarlo o no, bueno, eso lo manejan ustedes, pero cuesta 945 ARS, ¿bien? Um... Después, el segundo paquete está 1100 y te incluye exactamente lo mismo recién y cuatro artículos más que vamos a estar viendo cuáles son los cuatro artículos que te ofrecen. Entonces, te dan eh, el tanque, obviamente, te dan la tripulación en el 100, te dan el espacio de garaje, eh, te dan una ventilación mejorada clase 1, te dan un estabilizador vertical y te dan eh, el Hardening Proof, que no sé qué es la verdad, Hardening Proof. Eh, improve, case, Improve es tipo mejorado, pero no sé qué es Hardening Class. Eh, así que bueno, te dan un equipamiento que no sé cuál es. Bonus, eh, te dan 10 misiones de por 5 de experiencia por cada victoria con el SCODA T56. Así que, eh, bueno, ¿cómo haces para obtenerlo? Tenés que ganar batallas con el scott T56 eh, y ganarás tu experiencia de por 5. Eh, bueno, este, este es el que cuesta. Eh, tiene un 14% de descuento y cuesta unos 1100 ars. Bien, unos 1100 eh, pesos argentinos, podríamos decirlo. Eh, a ver. Me gusta, mira qué bueno está este coso. Yo quiero este, boludo. Son, eh, que, son fanáticos del de Tessengosia y quieren mostrarlo fuera de juego. Entonces, echen un vistazo a los siguientes diseños que podrán conseguir en camisetas y más en la tienda de Amazon de World of Tanks. Qué bueno está, boludo. Muy bueno ese, eh. Quiero una remera con este logo, boludo. Eh, bueno, vamos a la página de donde estábamos recién. Bueno, y tenemos acá entonces eh, el otro paquete que es el que cuesta 1500. Pasamos de 945, 1100 y ahora este nuevo que cuesta 1500... Che, para que está repetida la canción. Me está hinchando las bolas. Ahí va. Eh, Contenido del paquete, este cuesta 1500 ARS, como dijimos es un 20% de descuento, tiene obviamente el tanque, tiene un 100% de la tripulación, espacio de garaje, 3000 de oro, te dan un millón de créditos, te dan 30 días de cuenta premium, una ventilación mejorada, un estabilizador vertical clase 1 y otra vez el Hardening Improve, que si alguno sabe qué es, déjeme en los comentarios porque no tengo la más pálida idea. Y te dan 20 misiones de e por 5 de victoria con el Skoda T56. Bien. Este por, como dijimos, 1.500 pesos argentinos. Y el último paquete, que sería este, el, el War Chest eh, 356, que es el más caro. Tiene un 27% de descuento y cuesta unos 1.900 ARS. Y trae, obviamente, el tanque, la tripulación, el especie de garaje, 5.000 de oro, a diferencia de antes que eran 3.000, y en vez de un millón trae 5 millones de créditos, ventilación mejorada, vertic estabilizador vertical, y el hardening, que no puedo, me estoy volviendo loco, me estoy quedando pelado de esto, que no, viste cuando no sabes que es algo y te vuelves loco, bueno, eso me está pasando en este momento. No sé qué carajo es hardening. Eh, ¿Por qué? Si está todo en español ¿Por qué no lo ponen entre paréntesis? ¿Qué carajo es? Y listo, me pone loco eso eh, Bueno, y tenés un 40 Un bonus de 40 misiones de por 5 Con cada victoria del Skoda T56 Así que bueno, amigos Ya más o menos Tienen un pantallazo, tienen una, un panorama Si vos me preguntás si comprarlo o no Yo realmente, yo lo compraría, ¿bien? Yo lo compraría. ¿Y por qué, me ahí? por qué me decís que lo comprarías? Bueno, por, primero porque Es el, el primer pesado premium checoslovaco y tiene como un gustito a tener un vehículo diferente, digamos, ¿no? Que... que... Diferente no en el sentido de las características, porque hay autos, otros autocargadores, e incluso tal vez algunos que sean mejores incluso. Pero eh, tiene el saborcito ese de que es premium, tiene el saborcito de que es el primer pesado checo de Tier 8. Y yo no te digo que me compraría tal vez el más caro, con mi economía hasta no podría tal vez ni comprar este. la ah, mentira, si sí, este me voy a comprar. Pero sí, yo creo que me compraría este realmente el más barato, porque sí, porque lo demás se puede conseguir en batalla, o sea... Los créditos los podés conseguir eh, juntando créditos eh, con tanques premium y días premium. Eh, y el oro lo podés conseguir jugando torneo. O sea, básicamente. O estando en un clan bueno que te pueda dar eh, orito por jugar esas batallas. 945 es el precio de este vehículo. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a compararlo también, ya que estamos con el resto de los vehículos de su, de su tier. Vamos a poner carros pesados y de tier 8. Solamente... Entonces vamos a ver que dijimos 945, el Chrysler vale 759, el Carnarro 855, eh, 8, no sé por qué el Lowe vale tanto, chavón. es un vehículo que está hiper mega archirre contra Mega Man, desfasado, que se quedó en, el, en, el, en los años 80, o sea, antes de la, del invento de la computación. Este logo no sé, ¿vale esto? ¿Es una locura? ¿Qué? ¿Por la penetración? 294. El lo único bueno que tienen. La penetración, y la torreta también, a veces te zafa, pero es después... Es una cosa, es complicado. No digo que sea malo, es buenísimo el tanque, pero... No sé si vale esto. Bueno. Eh, y el IS-6886. O sea, fíjense que es, eh, está por encima de la media del precio de los otros vehículos de tier 8, realmente. ¿Bien? O sea... Está... Pensá que el IS-6 tiene matchmaking limitado, o sé sea, ¿qué significa eso? Que vas a ver solamente hasta tier 9, yo creo que por ese el precio, si no este tendrá que estar valiendo algo como estos 700 y pico, es más, incluso más barato 720, porque si no es infumable. Eh, no porque sea malo el tanque, es eh, bueno, le he sacado la marca, toda la bola, pero se queda corto en penetración y eso lo limita mucho, e incluso cuando cuanto los tier 9 pesados, pesados, ya tss, te diría que estás medio en el horno. El carnero TX X me parece un buen tanque, especialmente para torneos, se usa mucho porque recarga bastante rápido, porque penetra bien y porque eh, con esa cadencia puedes eh, incluso ganar partidas. Y con esa torreta bastante, bastante dura y con esos menos 10 grados de depresión es muy bueno realmente, también lo recomiendo. El, que es el K a mí en lo personal, a mí. Yo no digo que sea malo el tanque, me parece que es bueno. Pero a mí no me gusta, no es mi estilo. No me gusta estar todo el tiempo haciendo sidecrapping esperando una posición así como para, para poder cagar al rival. Si te haces sidecrapping está muy complicado para penetrarlo. Va a tener que llenar de explosivas eh, para hacerle algo. Porque si no es que es es uno de los mejores sidecraperos que hay. Sino el mejor. Es muy muy bueno realmente porque encima la torreta también es bastante dura. Es muy redondeada. Y demás. Eh, y el Lowe está muy bueno, pero tiene un montón de defectos. Se quedó en el pasado y encima cuesta un montón. Así que, nada, chicos, les he hecho un pequeño resumen de lo que voy creyendo que... que está bueno para, para, para todos ustedes. Eh... Um... Pero bueno, este lobito me gustó mucho. Muy, muy bueno. Muy bueno de ese diseño. Me gustaría tener una remera con este logo. Pero bueno, acá tienen entonces, como les decíamos, lo que trae cada uno. En la página abajo les voy a estar dejando en la descripción. Eh, seguramente acá el link de este. De este Skoda T56. Para que ellos que quieran verlo y ver las imágenes y demás. Lo puedan. Lo puedan estar viendo. Mirá qué buenas imágenes. Que tenés ahí el misil pasando por por el costado del. Del Skoda. Así que bueno, amigos, no lo quiero hacer más largo. Este fue un análisis completo de este Skoda T56. Espero que realmente que les haya servido. Que mis consejos les sirvan. Les sean útiles. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, o cualquier cosa que quieran decir. Primero dejen un like abajo. Dejen en los comentarios qué les parece el tanque. Si lo comprarían, si no lo comprarían. Si les parece bueno, si les parece malo. Eh, y todo lo que quieran me lo pueden dejar en los comentarios. Les mando un saludo gigante, cuídense y que tengan una hermosa semana. Besitos, cuídense. Chau, chau.